la segunda edición de las Jornadas de Gran Canaria Accesible... ...ahora estamos con don Antonio Hernández Lobo, ¿qué tal? ¿Qué tal Tana? Pues muy bien, en una edición más... Una, ...un nuevo momento para poder disfrutar de esta segunda edición... ...de la Feria Gran Canaria Accesible... ...una feria que nos ofrece la oportunidad a todos los Gran Canarios... ...de poder vivir y de poder concienciarnos... ...y de poder seguir contagiándonos con el resto de los ciudadanos de esta isla en un fin claro, que es el de la accesibilidad, el de vivir con y sin discapacidad, el que las personas que tengan alguna discapacidad pues vivan en condiciones de igualdad de oportunidades para todos, donde la inclusión sea esa la nota característica. Es cierto que este año el lema es eh, una isla para toda la vida, una isla donde contemos con las personas mayores, contemos con nuestros mayores, como a mí me gusta reseñar, porque al fin y al cabo son nuestros mayores eh, los que los tenemos cerca, que todos tenemos cerca padres, abuelos, tíos, etc. Y yo creo que es un momento para ponerlos en valor. No solo por la sabiduría y por lo que aprendemos de ellos, que no es poco, sino por las condiciones en las que se encuentran, pues a través de toda la red de servicios que ofrecen las propias administraciones, el mismo Cabildo eh, desde el Instituto de Atención Social y, Socios y Sociosanitaria con la red de centros, y yo creo que es un momento para, para ponerlos en valor. Y por supuesto, seguir profundizando en el hecho eh, diferencial de la discapacidad y la accesibilidad para todos y para todas. A mí pues me gustaría acordarme de toda aquella gente, de todos los jóvenes, de todos los niños y niñas que están en las escuelas, que los que hemos defendido siempre la escuela inclusiva, uh -huh. la escuela donde niños y niñas con y sin discapacidad convivan, eso pase. es fundamental. Yo creo que ya es momento donde ya eh, aquellos macrocentros específicos pues han dejado de existir, afortunadamente porque yo creo que en la labor de los docentes hemos sido muchos y muchas los que hemos trabajado porque eso no se vuelva a repetir y lo vemos en la escuela y se ha visto estos días en la feria cómo han venido colegios enteros y yo creo que ahí está conseguido pero todavía tenemos que seguir dando muchos más, mucho más pasos. Sí, yo veo que el Cabildo de Gran Canaria está en este camino incluso incorpora el concepto de la accesibilidad de forma transversal en la institución lo que tú decías de que hombre, se ve... Eh, se ve rápido cuando es una silla de ruedas, un obstáculo pero por ejemplo a nuestros mayores no se les tiene en cuenta la integración escolar es una batalla toca todas las dimensiones de la vida y esa transversalidad en el, en el cabildo se está adquiriendo y se está llevando a cabo ¿no? desde, desde el momento en que la discapacidad y la accesibilidad salga, salga de las áreas estrictamente sociales entonces podemos hablar de, in, in, de inclusión la discapacidad son muchos muchos campos y muchos temas la accesibilidad, estamos hablando de cultura, estamos hablando de nuestros centros culturales, nuestros museos, nuestros teatros. Si todos esos medios no son accesibles, no son, eh, eh, no están dispuestos para todas las personas, se rompe ahí la igualdad de, de oportunidades. Y además hemos estado tratando el tema del turismo, el turismo accesible, que además de suponer un nicho de comercio, de negocio para nuestras islas, es una oportunidad de hacer una tierra amable. Tú lo has dicho, Tana, eh, varios objetivos. Pensemos que el 10%, el 10% del europeo que sale, el europeo que viaja, tiene alguna discapacidad. A ese 10% le tenemos que sumar las personas mayores que tienen una discapacidad sobrevenida, por motivos uh -huh. de la edad y, y a la que todos nos vamos a, nos todos va, todos vamos a llegar, sino el que tenga más de cuarenta y pico años, pero como ya no el tema de la, de, la, de la misma previsia ya, ah, claro. ya la está sintiendo, Eso para empezar, ¿no? Por tanto, eh, eh, tenemos, como dices tú, un nicho del mercado que no se está atendiendo lo suficientemente, que es el turismo y que siendo hasta egoísta hasta egoísta, desde el punto de vista económico, estamos dejando perder un, un buen, una de buena pie, franja, un exacto. Exacto, por tanto eh, yo creo que ese es nuestro gran reto ahora, eh, seguir apostando de, tanto desde el patronato de turismo como desde el propio empresariado, porque aquí hablamos también de, de la colaboración del sector público-privado, eh, el empresariado hotelero y extrahotelero también tiene que adaptarse en ese sentido para dar un servicio no mejor, no mayor, pero sí mucho más completo y sí respetando todas, la, todas las condiciones de accesibilidad. Las playas, nuestras playas de las que tanto presumimos, porque vamos a ser claros, presumimos de playas, presumimos de banderas azules. Desde el momento en que una bandera azul, que, que no sería mal, eh, entre, las condiciones, entre las condiciones que se estableciesen para conceder una bandera azul a, o a un puerto deportivo o a una playa, fuese la accesibilidad al 100%, otro gallo cantaba seguro que a lo mejor nos quedábamos de, con, los dedos, con los dedos de la mano en toda Canarias, en toda Canarias, con, que sean ...con menos, por, por supuesto, yo creo que debe ser uno de los retos... ...es una también. asignatura, claro, es un reto, y además el otro día estábamos aquí... ...nos hemos encontrado distintos agentes sociales, empresariales, bueno, de todo tipo... ...y hablábamos que esto es un hecho diferencial, es una forma de estar en el mercado... ...que nos da una ventaja competitiva, y Gran Canaria, con el apoyo del Cabildo... ...tiene todo el impulso para poder hacerlo, les animo a seguir, nos alegramos de que sea así... Y yo creo que el año que viene volveremos a estar con este proyecto. A la tercera no es que la vencida, sino que habrá una tercera, una cuarta. Hombre, vamos a ver. Ojalá no existieran. ferias de este tipo. Sería que hubiéramos Ojalá. superado muchas exacto, cosas. ¿no? Exacto, exacto. Significaría que todos tenemos asumido el hecho de la accesibilidad y de la discapacidad como una normalidad. Pero bueno, como eso no es así, hay que verlo de forma positiva, sí. seguir trabajando, seguir luchando por ese hecho y vernos, por supuesto... Nos esperamos, nos citamos aquí en la tercera edición. Nos vemos en la tercera edición. Gracias, Antonio. Gracias.